Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. muchachos! ¡Vamos a entrar con todo! ¡Tres, dos, uno, no huyas, cobarde! Y te atraves con Unos momentos después. It was at this moment that y esperando. El anillo no está muy Sugieron es que, sugiero que investiguen. Muy bien. Mis antenitas femeninas mi están detectando la presencia del enemigo. No estamos lejos del enemigo avistado. <risa> Perfecto. <risa> <risa> Los participantes. Aguantar la. What? Necesito munición pesada. Ah, mucho tiempo más tarde. ¡Activar turbo! so ¡Sí, Tienes suerte de estar en mi equipo ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Oh. Algunos centímetros más tarde ¡Me dispara, colegas! ¡Barteros! Esa eliminación marcó el final de todo ese pelotón ¡Batero! ¡Solo dos de los más. ¡El colegas! ¡Ecerca un duplicador! después dos horas después tres horas después puedes hacerlo de una vez se me terminaron los carteles aquí va a llover la destrucción uy pero como eres pendejo <risa> ¡Púntele bien! ¡Vamos, Deberíamos ir aquí. ¡Eres una basura! No, ¡Lo logré! ¡Lo logró! ¡Lo logré! Sois los campes.